Hola a todas y a todos, hoy vamos a trabajar sobre los movimientos rectos y los movimientos curvos en pareja. Hola, yo soy Máximo, mi nombre es Paula, y la idea es un poco continuar con la serie de videos que ya comenzó nuestro compañero Mauro acerca de la temática movimientos rectos, movimientos curvos, y a eso ponernos en función de un baile en pareja improvisado. Entiéndase que los movimientos rectos no es más que la idea de el torso desplazándose en el espacio dibujando una línea recta o el torso desplazando en el espacio dibujando con los pies un movimiento curvo. ¿Sí? Ahora, todo eso lo vamos a poner en función de un baile en pareja y para eso también vamos a necesitar recuperar de los videos anteriores, la idea de flotación de torso para que esto pueda ser puesto en un baile improvisado. Ahora vamos a bailar y lo van a ver en el baile directamente y después vamos a abordar los tres ejercicios. Durante el baile vamos a tratar de mostrar en un principio solo movimientos rectos y sobre el final solo movimientos curvos.